noches pienso en ti, no puedo fingir, estoy loco por ti Si tú no estás aquí, no puedo sonreír Si sido amor, no te causaré dolor Solamente sí. quiero tus besitos sí. Pa' tomarlo de a poquito Aquí Esa canción expresó mis sentimientos para que sepas que